Bienvenidas, bienvenidos al tercer vídeo que compartimos con nuestro amigo Artur Sala. ¿Qué tal estás, Artur? Pues muy bien, encantado como siempre de estar aquí. Está... Me siento como en casa. Pues igual, el sentimiento es mutuo. Y por supuesto, porque además estamos eh, compartiendo temas que nos apasionan a ti y a mí, y creo que a los que nos ven también. Porque son temas que no se suelen tocar, eh, además nosotros manejamos ahí la parte técnica y entonces podemos llegar a ciertos puntos que hay veces que, que se quedan en palabras esotéricas, ¿no? que no se comprenden demasiado bien. Y esa es el, mi idea en el vídeo de hoy. Este sería el tercer vídeo de la serie que llevamos. Hemos hablado de eh, medicina germánica con pleomorfismo y el terreno... Hemos hablado de transmutaciones, hemos hablado de un montón de cosas que están en los libros de Arthur, en Magna Ciencia, que os estoy viendo muchísimo. Y hoy mi idea es meternos un poco a unir, a hacer puentes entre ese mundo de los físicos, ese mundo tan materialista, y el mundo espiritual, o ese otro mundo en el que se considera que existen otras fuerzas, otras sustancias que incluso llegan a configurar el mundo material. ¿Sí? La idea es partir del de, eh, éter y podemos ir haciendo un recorrido un poco histórico eh, de cómo ha evolucionado ese, ese concepto. Y ahí Arthur es el que domina esa parte de cómo veían los antiguos, lo que se puede dominar porque esto es... Montañas y montañas de conocimiento de cómo veían los antiguos esa esencia primordial, ese, ese éter. ¿Qué nos puedes contar, Arturo? No, eh... <risa> ah, en Tentación has mencionado la palabra espiritualidad y yo tiempo que cada vez que escucho la palabra siempre me gusta poner un matiz, un apunte. La espiritualidad es algo que es muy difícil de definir, porque seguramente cada persona tendrá su propia opinión. No eh, en la antigua nosotros leemos los textos antiguos, eh, vemos sabiduría y eternidad lo que vemos es confusión, desorden, caos. Entonces, uh, yo no creo que lo que los grandes sabios de la historia esotérico, que gran parte de eso nos ha llegado, como por ejemplo la agua esotérica de Aristóteles, eh, fuera o se puede definir como espiritualidad. O que se aprendía en escuelas iniciáticas. Entonces, quizás cuando nosotros tenemos que aproximarnos al pasado y lo hacemos desde la perspectiva de la espiritualidad, tendríamos que cambiar esa palabra por la iniciación porque eh, tanto en Grecia como en Egipto, como en la India, como en las grandes tradiciones de todo el mundo, que han sido todas coincidentes con esta explicación de lo, cómo funciona el mundo intangible, ¿vale? cómo funciona lo intangible, la verdad es que si tú te vas al Zen, te vas al Tao, te vas al Vedanta, te vas al Shibaísmo, te vas a... A, al zoroastrismo, te vas a todas estas grandes... Y, por supuesto, las nuestras, las occidentales, encuentras unos elementos coincidentes en eh, los aspectos que vamos a comentar hoy bastante claves. Pero el tema es cómo se aprendía eso en esa época. Eso se aprendía a través de una iniciación. Y habían niveles de iniciación. ¿vale? Eh, eh, los dos niveles principales de iniciación que nosotros podemos situar dentro de la cultura nuestra, que sería lo que los griegos nos han escrito del antiguo Egipto. Pero de fuera es pues, eh, la metafísica egipcia gnóstica, que luego pues, influye mucho en la Cábala y en las otras tradiciones. Pero si nos vamos a Grecia, tendríamos en Platón, en el mito de la caverna, quizá la parte más exotérica, que nos dice que hay un mundo tangible y un mundo intangible, que nosotros estamos viendo la proyección de un mundo, pero que ese mundo no es real. El mundo material es una proyección de, de un mundo irreal. Y luego estarían las iniciaciones más elevadas, que serían las de Pitágoras, donde en ellas eh, te tenías que pasar, según se dice, cuatro años barriendo antes de empezar, para, para, para preparar tu mente. Y en donde no estaba permitido entrar dentro de lo que sería el quinto elemento, la quinta esencia, que sería el éter. De acuerdo a los cuatro sólidos platónicos, fuego, tierra, agua y aire, ¿vale? que vendría representado por cuatro sólidos, más un quinto sólido platónico, que vendría a representar el éter. Es decir, que el éter se estudiaba en los niveles más elevados de las iniciaciones de la antigüedad. Pero estoy hablando de iniciación, estoy hablando de algo... Que constituía un corpus completo, es decir, tú te iniciabas en una sabiduría que incluía una medicina, que podría ser la, la medicina hipocrática, galénica, de nos ha llegado. En el caso de hoy en día, pues como nos ha llegado más prístina de la ayurveda, la medicina, pues quizás tenemos una tendencia a ir más a esas medicinas, pero nosotros también. Pero tendríamos una medicina, es decir, una ayurveda, un conocimiento de la salud, un conocimiento metafísico iniciático del éter, de lo intangible y que estaría pues regido principalmente aquí por dos ciencias, tendría que ser la astrología, ¿vale? la astrología como el macrocosmos y la, y, y la alquimia como el microcosmos ¿no? y eso tendría también su numerología, etcétera, etcétera es decir, lo mismo que llegaron los la numerología bébica, también ha llegado o también se conocía en Occidente entonces, pues a partir de ahí hay dos visiones. ¿no? Una visión también un poco más materialista que nos vendría a decir que, cómo es que todas estas culturas del mundo crearon unos mismos monumentos, tenían las mismas concepciones, es que se conocían, es que viajaban. Antigua Atlántida, pues todo el, mundo, y todo el mundo estaba conectado. Y yo sí soy un poco sutil en eso, de decir, bueno, el hecho de que nosotros hemos construido una misma meta en todo el mundo no significa que era porque estas civilizaciones necesariamente estuvieron en contacto entre ellas, sino porque probablemente se comprendían y se comunicaban de manera más, digamos, intangible. No voy a decir acásica ni todas estas cosas para no desviar un poco la atención. Pero lo que es cierto es que el conocimiento metafísico más elevado de éter se explicaba en las escenas filosóficas más elevadas. Y lógicamente esto podía pasar a cantidad muy reducida de personas que escogidos y pasaban por una iniciación. Entonces, dicho esto, eh, eh, lo que nosotros hemos podido ver como elemento común principal dentro del estudio de la mitología es que la materia siempre se había considerado que estaba formada de cuatro elementos: el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento agua y el elemento aire. ¿Vale? Y es importante hablar de elementos o fuerzas o capas sutiles, porque una de las cosas que hacemos dentro de las visiones materialistas es interpretarlas de manera literal, que es una estupidez de coger la Biblia y leerla literalmente, pues coger también muchos tratados antiguos y leerlos literalmente. En realidad, fuerzas formativas que dan lugar a lo que se puede tocar a lo que es fluido, a lo que es gaseoso y a lo que es ígneo, ¿vale? Habría que hablarlo. De eso, por ejemplo, en el tantrismo se llama desvarupa, que es una palabra en sánscrito que significa sustancia sutil. Nosotros muchas veces hablamos del cuerpo físico el cuerpo, eterno, el cuerpo astral, cuando en realidad todo esto está funcionando primero a la vez, es decir, somos todo eso a la vez. Lo explicamos con capas, pero en sánscrito no se utiliza el concepto de cuerpo. El concepto... Sustancia sutil, sustancia sutil material, sustancia sutil etélica, sustancia sutil astral, sustancia sutil mental, etcétera, etcétera. Y eso nos indicaba unos niveles de sutilización de la realidad. Como si fueran, como decían los pitagóricos, octavas más elevadas de un armónico principal. ¿Vale? Es decir, la materia sería una octava aguda, grave, con. Y la mente la, y la parte más espiritual, más sutil, sería una octava más aguda, o sea, una frecuencia elevada. Pero todo partiendo de un armónico principal, que en todas las tradiciones se ha expresado siempre. Se expresa a través de un sonido. De, de, por eso el Génesis empieza con, y Dios dijo, porque Dios tenía que hablar si quería crear el universo, porque lo estaba creando con esa vibración, con eso es un sonido fundamental. Entonces hay que entender principalmente esto. Eh, cuando hablamos de estaciones más sutiles, estamos hablando más elevadas, de esa música de las esferas que nos dibujaba Pitágoras. De, de los más sutiles, pues, frecuencias más elevadas. Esto lo hemos visto cuando nosotros hacemos experimentos con simpática. ¿no? Vemos esas formas geométricas que cada vez son más perfectas conforme la frecuencia se va aumentando. Entonces tendríamos que lo intangible y lo sutil sería cada vez más ordenado, más equilibrado, más, más elevado y que al final esto acaba generando la materia física, la realidad que nosotros podemos ver y tocar, que es un resultado de este éter. Es decir, cuando a mí me preguntan qué es el éter, digo, no, el éter eres tú. Tú eres un éter que está vibrando a la frecuencia tan baja que yo puedo tocar. Pero por encima tienes otro campo etérico que está funcionando en símula temporalidad. Eso me gusta mucho porque no, no está o sea, no, no en un espacio ni en un tiempo, sino que está eh, funcionando todo eso a la vez, en símula temporalidad, desde un cuerpo denso, físico, un etérico, un astral, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, esos cuatro elementos, cuatro sustancias, dan lugar a la materia. Pero ahí es donde aparece nuevamente el, lo que se ha venido a llamar el quinto elemento, que sería el éter o Akash. ¿vale? Entonces, ese éter o Akash, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la física de Aristóteles, veremos que eh, Aristóteles nos decía que nuestro firmamento está constituido de los cuatro elementos por debajo de la esfera supralunar, o sea, por, por el, digamos lo que sería el mundo sublunar. Y que todos los cuerpos que están en la esfera supralunar están movidos por el éter y regidos por el éter. Es el que los mueve. Cuando nosotros hablamos del concepto de planeta, que en griego quiere decir errante, significa que esas esferas, esos puntos del cielo que no estaban fijos y que parecían moverse, y luego volver para atrás y todo esto, y que ahí nació pues, el, modelio, el modelo heliocéntrico y todo esto, y parece que lo que nos estaban diciendo los antiguos es que todo eso está movido por el éter ¿vale? Esos cuerpos son los que están movidos por esta energía intangible. Que el universo es energía, frecuencia y vibración movidos por lo intangible, por lo sutil. Y es curioso porque cuando tú te vas al hinduismo, que es exactamente lo mismo, el mundo de Pitrivi, que es el mundo más denso dentro de la cosmogonía del Tantra, que son 36 estatuas desde eh, Shiva Shakti, que sería el más elevado, hasta Pitrivi, que serían eh, las, las cinco esferas más densas, ahí tendríamos lo de siempre, tierra, agua, aire, fuego y finalmente éter o akash, esta esta, digamos, esta quinta esencia, es la que da lugar a la manifestación material, que nosotros podemos ver, y después vendrían esferas pues, más sutiles, las lo que vendría serían los campos morfogenéticos, todo esto estaría un poco más elevado, serían arque los, ar <coughs> perdón, los arquetipos universales, etcétera, este que da lugar a la posificación del alma, y después esta alma, que llega al estado espiritual más elevado, Sería el Purusha, que en nuestra, nuestra cultura, digamos, occidental, vendría a ser eh, lo que en Egipto se llamaba el Ka y el Ba, el, el alma y el espíritu. El alma es lo que en la alquimia encarna, el espíritu es lo que está intangible ahí arriba. El espíritu es el contenedor de todas nuestras almas, de todas nuestras encarnaciones, de, de todo nuestro viaje. <coughs> Entonces, ahí tendríamos el nivel de Purusha. Sería Pitrivi, Prakriti, Purusha y finalmente Atman, que es esa conciencia ya unida con el todo. Y eso sería, ¿no? sería las, lo que más me fascina de estudiar la, la mitología comparada de las antiguas tradiciones, es precisamente esto, ¿no? ver las enormes similitudes, y, y más que similitudes, la palabra sería coincidencias, en el dibujo de lo que es el ser universal hasta que bueno todo esto cuando llega ya al siglo XVIII con sobre todo con con Descartes que ya empieza ya a la separa, a separarte de digamos de lo que sería la mente extensa la res extensa del resto no y tú eres mente y después hay todo lo demás ¿no? entonces ya empieza pues cogiendo el espíritu y el alma y unificándolo todo en uno cuando es una aberración total, porque mi alma es una cosificación que en esta vida es una cosa, pero que en otra vida era otra cosa. ¿Quién ordena eso? Pues lógicamente algo más sutil que mi alma, que sería mi espíritu. ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya empieza con Descartes, a empezar esta confusión entre alma y espíritu, en el siglo XVIII, y ya en el siglo XIX entraríamos, eh, digamos, a saco con el materialismo de Pasteur, eh, bueno, Darwin, etcétera, etcétera, y donde ya todo es azar, todo es evolución, ya todas las esferas sutiles, todas esas cosmogonías que han presidido todos los conocimientos de la antigüedad simplemente pues se ignoran completamente. El hombre moderno vive completamente de espaldas de esto y solamente existe para él la materia, la densificación. Entonces este sería un poco un recorrido de cómo hemos ido olvidando toda esta idea tradicional de éter para luego de entrar en, en la época moderna, donde ya lo hemos buscado desde la perspectiva y desde ahí nace otra controversia entre si Letra existe o no, y científicos que van a contracorriente, como Sheldre, que te habla de los campos morfogenéticos, pero que desde la perspectiva de un conocimiento sagrado de la antigüedad, los campos un, un morfogenéticos serían una obviedad. Es, decir, es evidente que esta planta, por ejemplo, que hay aquí detrás, es un arquetipo de esta planta. Esta planta está, será eh, la especie que sea, pero esa especie es un arquetipo de manera que siempre es la misma, la plantea aquí o la plantea en otro lugar, siempre y cuando tenga unas condiciones para poder manifestarse, ¿no? Entonces, toda esta idea de la evolución materialista moderna desde la perspectiva tradicional no tiene sentido porque contradice precisamente estos arquetipos. Los arquetipos no pueden evolucionar. Los arquetipos aparecen, desaparecen, se manifiestan o se manifiestan, pero no pueden evolucionar porque son arquetipos que parten de una fuente y parten de una geometría, que es la que da lugar a la materia. ¿no? Entonces, ese es un poco el recorrido que a mí siempre me gusta hacer, muy rápidamente, sobre la concepción tradicional del éter y la concepción moderna del éter. Creo que aquí entraría todo el tema de la Revolución Copernicana y, y bueno, todo, todo, todo lo que ya vino después, ¿no? después ¿no? Todo, todo lo que nos ha ido dejando la sociedad materialista. Pues has hecho una introducción que yo creo que daba para varios vídeos, explicar cada una de las piezas que has ido colocando. Y has tocado algún punto que es muy interesante, como el de la iniciación y las élites, que eso también me parece muy interesante, hacer esa separación entre la espiritualidad, la iniciación y unir la iniciación a las élites, porque eso luego... Tiene, tiene un trasfondo que, que se enlaza incluso con, con las luchas que ha habido a través de, de las corrientes espirituales. ¿Qué significaban esas corrientes nuevas que iban apareciendo sobre eh, las anteriores? Por ejemplo, el cristianismo, cómo es que aparece de repente una religión eh, que es de la religión de los pobres, del amor, ¿bien? cuando antes tienes otras, que están los, los dioses, ¿no? tienes ese politeísmo. Y puede ser interesante incluso pues, eh, darnos cuenta si a través de esas religiones, por llamarlas de algún modo, había también o se estaba dando una expresión de el, del conflicto entre las élites que intentaban controlar todo ese conocimiento y el pueblo que intentaba poder usar ese conocimiento para vivir mejor. ¿Bien? Porque para mí la clave de todo este tema iniciático y, y la espiritualidad es que en el siglo XXI, el siglo XX, hemos llegado a tener un conocimiento de la física que nos permite justificar que nuestra intención imaginar y ser capaz de darle energía a eso que imaginamos genera una realidad. Es decir, que todo lo que nos contaban en la antigüedad de que eh, podíamos crear la realidad, que podíamos traer el paraíso a la Tierra, era posible, era real, pero tenías que tener una serie de conocimientos. Y esos conocimientos tradicionalmente se han intentado mantener en un grupo pequeño. Claro. Cuando, el, cuando eso se ha intentado abrir, esos grupos han sido perseguidos. ¿Bien? Todo esto me recuerda a un libro que me leí hace poco, que es el... Eh, la llave de la inmortalidad, está en inglés solo creo, y lo que proponía el autor es que eh, los ritos dionisíacos eran los ritos en que se intentaba llevar ese conocimiento esotérico, espiritual, eh, iniciático al pueblo, llevárselo directamente para que todo el mundo pudiese experimentar en él mismo esa conexión divina. Y fueron los primeros perseguidos en el año 186, creo, antes de Cristo por los romanos. Las primeras persecuciones fueron de, esas, eh, de esos ritos. Curiosamente, luego, cuando se hace una comparativa entre el Evangelio de San Juan y los textos asociados a los ritos dionisíacos, hay muchísimas coincidencias. Claro. Entonces puede ser simplemente una e revolución de ese movimiento eh, que se llevaba o que intentaba llevar el conocimiento al pueblo para que eh, lograsen ese, ese fin, no que es crear tu propia realidad y, por lo tanto, tener una vida lo mejor posible. Ahí voy. Sí, a ver, todo lo que has explicado, creo que una de las personas que más popularmente lo ha sabido transmitir esta idea de que hay que crear una realidad propia y que en el momento en el que interviene un mediador entre tú y lo divino, que parece que lo humano y lo divino estén peleados y que venga alguien y diga no, directamente ha sido José Luis París en estos últimos años. Yo le tengo mucho respeto porque considero que él ha sabido transmitir a través de todo ese conocimiento comparado eh, esto, pero es que hay que ir también a la raíz etimológica de las palabras, como la el hace. Él, religión quiere decir religar, reconectarte, reconexión, pero para reconectarte quiere decir que tienes que aceptar que estás desconectado. ¿Vale? Entonces, en esa reconexión, lógicamente, lo que tú estás desconectado es de Dios y nadie puede intermediar entre ti y Dios para conseguir. Esa reconexión, porque de lo contrario es una contradicción per se, que tenga que haber una, actua, una entidad o una institución o lo que sea intermediadora entre ti y él. Porque después del religare vendría ya la metafísica no dual. Yo siempre he hablado que hay dos niveles de iniciación dentro de lo que serían las antiguas escuelas de los misterios. La iniciación del alma, la que, pro, la que propone comprender el significado de tu alma en esta encarnación con respecto a tu misión. Y luego otro nivel más elevado que ya es el no dual, donde ya ni siquiera hay esa idea de que hay un dos. Entonces eh, es importante porque la etimología nos dice muchas cosas y en esa capacidad de crear una realidad propia, eh, parece que es la única solución, eso es una cosa que yo creo que se sustrae de tu texto, la única, la única capacidad que tenemos hoy en día ante una distopía que va hacia su máximo. Es decir, el materialismo no es nada más que el pie lo máximo en el acelerador del demonio, pero desde ese lugar siempre hay la posibilidad de crear una realidad propia. Y en eso es donde nuestra conexión con la fuente tiene que ser lo más prístina posible, lo más directa posible. Porque la realidad del mundo denso que vivimos es más denso que nunca. Y entonces en, en, esa, en, esa, en esa ilusión de maya, en ese éter imparable de ideas y formas que se está creando, eh, tenemos todas las de perder si colocamos el más mínimo intermediador entre nosotros y esa divinidad, o si justificamos en cualquier momento nuestra actitud, de, es que el gobierno, es que no sé qué es que no sé cuánto, muy bien, el gobierno, la política la economía, la religión, los sistemas educativos, todo lo que esto conforma a lo que nosotros llamamos la matrix, está haciendo su trabajo y en cualquier momento, a cualquiera de nosotros, nos puede aplastar como si fuera una cucaracha. Y que si no lo hace, es porque simplemente sus ventajas y sus inconvenientes son menos, son, son, son, son más, ¿no? Pero estamos en un momento en el cual todo lo que es el sistema, todo, todo aquello que está funcionando per se, es una máquina de engranaje demoledora, ¿no? De la cual solamente tenemos la posibilidad en esta parte final de la edad oscura de liberarnos si somos absolutamente totales en el hecho de que somos una chispa divina y que, por lo tanto, nosotros la conexión directa con la fuente la podemos tener. ¿no? Pero en cuanto nosotros tratemos de luchar contra eso, de cambiarlo, de modificarlo, de hacer que algo que lleva siglos y décadas siendo totalitarista y, y, y, y profundamente destructor del alma humana, como tratemos de cambiar eso, adaptarlo, modificarlo, aliviarlo, tenemos las de perder. Totalmente. No tenemos ninguna, ninguna posibilidad porque ahora estamos en la época de mayor eh, densificación. Entonces a veces a mí me invitan a, a, a metas, por ejemplo, ¿no? de tratar de hacer una, edu una ed educación más holística, más, más, eh, más digamos, más... Pero es que la educación per se es un instrumento castrador. O sea, no, no, no puedes cambiar algo que fue concebido para controlar el humano, hacer, bueno, vamos a hacer algo que lo controle menos, que sea más... No, lo que hay que hacer es trascender todas estas estructuras de la Matrix, lo que se ha venido a llamar la Matrix, para crear una realidad propia. Y siempre se puede, toda conciencia divina, toda persona, tiene esa capacidad, cualquiera. Pero el mundo de Maya te va a crear todas las ilusiones y todas las excusas para autoconvencerte de que no es así. El gran reto ¿no? que decía Parise, que es superar los cuatro jinetes, política, religión, ciencia y... ¿cuál era el otro? Economía. Economía. Y claro, eh, al final, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, esos jinetes eh, para mí hacen referencia a nuestros conflictos biológicos básicos. Y esto nos lleva a, a la física otra vez, ¿no? Eh, cuando tú vives en un sistema complejo, que serían los sistemas en los que todas las partículas interactúan y están influenciándose unas a otras, que en el fondo es el éter, se producen normalmente efectos de fractalidad, a diferentes escalas se producen los mismos conflictos. Claro. Entonces, si hay conflictos biológicos, tú los vas a vivir también individuales, esos mismos conflictos, y los vas a vivir de una manera psicológica, y los vas a vivir de una manera social. Los conflictos biológicos básicos son la supervivencia, la protección, la valorización y eh, las relaciones. Eso lo puedes pasar a los cuatro jinetes también. Sí. Por tanto, o superamos los conflictos biológicos o la realidad que estamos generando fuera. Parte de eso. Uh -huh. Y ahí enlazo con una duda que me surge eh, cuando hablamos del de conocimiento ancestral. Si... El universo no evoluciona hay momentos en que no será posible resolver los problemas y, y para mí esa es una clave fundamental que me resuelve eh, cuando entendí la física de la complejidad la, en la física de la complejidad en los sistemas complejos ellos mismos son sistemas que autoevolucionan. y por lo tanto la evolución no es un conflicto o un problema dentro de esos sistemas, ¿no? Se generarán nuevos arquetipos, porque cada vez que absorbes energía, te vuelves más complejo y puedes generar estructuras diferentes, estructuras nuevas que se tendrán que expresar. Y a mí me parece ese un punto eh, de reflexión profunda, que es, ¿y qué pasa si eso que llamamos divinidad, el todo, es... Un ser que está evolucionando completamente, continuamente, y se tiene que entender a él mismo. Porque es infinito y por lo tanto no te puedes entender salvo que hagas el siguiente paso. No lo puedes predecir desde antes. Que ese es uno de los grandes problemas asociados a la teología y a, a cómo concebimos a Dios. ¿no? Ese ser omnisciente y omnipotente. Y resulta que ahora con las matemáticas que conocemos y la física que conocemos, Resulta que es que no se puede ser omnisciente ni omnipotente si eres infinito. Porque para dar el siguiente paso a un sistema infinito se necesita a él, con, entero. No puede dejar una parte que calcule lo que va a hacer el resto. Es él el que tiene que evolucionar. Luego, sí, sí, puedes saber más o menos hacia dónde vas, pero no puedes saber exactamente qué es lo que va a pasar. Y cuando sales de esa visión del mundo, de repente pues el estar predestinado se rompe, es, ah, si el mismo universo no sabe a dónde va, sino que está evolucionando y experimentándose, yo puedo hacer lo mismo, si soy un fractal de, de ese gran universo, de ese gran... Época? Sin duda, sin duda, Perdona que te corte, pero ahí es sin duda, para, para lo, estoy pensando en los oyentes ¿eh? de esto. Claro, claro, no, no, si te dejaba el hueco para <risa> que dices tu opinión... No no me, no me gusta para nada interrumpir, pero como estamos hablando para que la gente nos entienda y puedan... Claro. puedan porque esto no es, no, es un, no es un debate filosófico para ver eh, quién, de, quién sabe más o menos o esto, ¿no? Es una, es una cosa que está al servicio de la gente. O al menos yo lo encargo así sé que tú también, ¿no? Sí. Y, bueno, eh, esa es la gran pregunta, ¿no? Esa, eso que estás planteando es la gran pregunta. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del shivaísmo como tradición tántrica no dual, ellos lo que te dicen es que eh, el mundo, en cuanto... O sea, de hecho en el Vedanta es igual. ¿no? Te dicen, Brahma está sentado sobre una flor de loto y en un suspiro, una respiración, exhala millones de universos y en una in, implosión los vuelve a reabsorber. Para que te, te hagas una idea de lo que es un un segundo en la en Brahma o Brahma es como entonces por qué hay manifestación que esa sería la gran pregunta si todo es infinito si todo es perfecto si hay una conciencia y ilimitada por qué hay eh, manifestación y por qué sobre todo hay dualidad porque hay esa sensación en la gente de continua falta no eso que en alquimia se llama eh, el alcaes no el, el buscar ese disolvente universal para volver a ese estado primordial no eh, pues en el sibaísmo lo que te dicen es que, claro, siendo ilimitado, ¿qué es lo más difícil que puedo hacer? Pues jugar a autolimitarse. Y en, y en eh, badabaquita y en otros textos sagrados se utiliza la palabra yogena que significa jugar a autolimitarse. ¿Vale? Entonces, eh, luego aquí aparece otra, otra, pues eso es lo que a mí me convencen más estas explicaciones no duales. Pero luego hay otro tema, que ese sí que lo sabrás tú más como físico, que es, si vivimos en un universo infinito, o, o la realidad es infinita, durante infinito tiempo, infinitas estrellas habrán instalado infinita radiación y por lo tanto ahora deberíamos estar rodeados de energía. No es el caso. ¿vale? Entonces vivimos en un universo finito. Muy bien, entonces yo puedo llegar a ese límite, entonces ¿qué hay más allá? La idea que nosotros tenemos hoy en día es de autocontención, finitud pero ilimitada. ¿De qué? Estamos como atrapados en una cinta de Moebius, de algo que no vamos a llegar nunca a su límite. Entonces, tenemos una sensación de experimentar una realidad física ilimitada, pero estamos nutridos de un campo que es infinito, porque nunca nos lo vamos a acabar. Entonces, desde ahí se establece ese juego, en el cual todo es un juego de manifestaciones. Y entonces ahí es donde aparece el concepto del bien y el mal. Es decir, desde ahí el, el bien y el mal se puede entender. Porque se puede entender que en una época estás jugando bajo las esferas más inferiores y más densas, y en otra te toca estar dentro de las esferas más sutiles. Pero que en definitiva ese recorrido lo tienes que hacer como alma y pasando por todas esas manifestaciones entonces yo el otro día escuchaba un par de entrevistas que ha hecho la compañera Beatriz de, del canal Arianna TV tanto a Arcadio Rojo para hablar de la no dualidad como a Juan Arnau Juan Arnau perdón que es un escritor también muy interesante y ambos estaban reflexionando todo el rato sobre esto ¿no? Y Juan Arnau, o sea, hay un momento en el cual la pregunta desde la no-dualidad es, bueno, ¿y el mal qué pasa? No? Desde la perspectiva del shibaísmo te dirán que, que realmente el mal es ignorancia. No, es, no, no, no existe el mal per se, sino que lo que existe es la ignorancia de tu capacidad ilimitada. ¿Por qué haces el mal? Porque te ves limitado. Si haces el mal por envidia es porque piensas que nunca vas a poder ser como esa persona. Si haces el mal por, etcétera, etcétera, los siete pecados capitales, ¿no? Y, pero también Juan Arnau hacía otra reflexión que también me parecía muy interesante, que es que de la perspectiva de Bolisacva, con quien más empatía hay que tener es con el criminal, porque es el que es más ignorante. Entonces, si alguien en las antiguas sociedades tradicionales cometía una infracción, es porque más todo el pueblo sentía empatía. En la época del materialismo, cuando alguien hace algo, se le juzga. Y además se habla de la justicia divina, cuando si un dios se supone que es omnipotente y tal, ¿cómo te va a juzgar? Si te juzgara no sería dios. O sea, me gustó mucho lo que contaba Juan Arnau porque estaba precisamente viendo desde la perspectiva del bodhisattva, que es digamos un budismo dron no dual, que lo ven desde otro lugar, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la respuesta? Pues no lo sé, pero la complementaridad entre todas estas respuestas a mí me da paz. ¿Me explico? Esa es una clave fundamental. ¿eh? El, la aplicación iniciática o espiritual tiene que ser algo que a ti te dé paz. Claro. Porque si te limita o, o te genera más estrés, mmm, difícilmente te va a llevar a ese estado de paz que es el que estás buscando, ¿no? que es el que luego buscas transmitir. Es interesante ver que eh, en todas estas explicaciones, de nuevo, se da el efecto fractal. ¿bien? Es las explicaciones del de, eh, alma, el espíritu, eh, todo ese viaje, cómo se densifica también. Ese mismo viaje lo haces tú internamente, cada vez que quieres superarte. ¿no? El camino del héroe sería ese viaje en el que conectas con eso fantástico a lo que quieres llegar, que es casi mágico pero luego te tienes que enfrentar a, al, al oscuro que hay dentro de ti que te va a impedir llegar. En el fondo a mí me parece que todo esto eh, son explicaciones eh, intuitivas de cómo funcionamos internamente. Si vemos cómo nos permitimos contemplar ¿no? un poco la evolución el, si no creemos que, que hemos venido aquí ya como seres humanos completos y tal, sino que ha habido un proceso evolutivo, yo veo muy lógico el estado en el que estamos ahora mismo, porque es un estado en el que tienes un cerebro que se da cuenta de cosas que como animal estaban perfectas, porque instintivamente tú te dejabas llevar y ya está, pero cuando le pones conciencia no tienen mucho sentido. Y entonces tienes que buscar unas justificaciones para que internamente te quedes tranquilo, como diciendo, bueno, es que no puedo and andar aguantazos con la gente porque si no pueden pasar estas cosas y tal, cuando en los animales eso es, venga, pues se compite a ver quién es el más fuerte y ese es el que domina la manada y los demás se colocan en sus sitios, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto, la consciencia, yo creo que. De verdad, que tu, cuando la conciencia se, se reveló y se dio cuenta de dónde estaba, debió ser como un trauma bestial. Es decir, ¿y, ¿y ahora qué? ¿No? Sobre todo si tienes un cuerpo con programaciones eh, traumáticas, que te bloquean y que te aíslan de ese exterior, que no te permiten esa conexión. ¿vale? Y claro, pues hemos tenido que recorrer un camino bastante duro para ir eliminando todas esas programaciones internas y ir volviendo a conectar, ¿no? religándonos a, a, ese, a ese mundo amplio que podemos acceder pues, a través de diferentes disciplinas. ¿no? Y cuando se produce esa expansión de conciencia y conectas con esa universalidad, el amor y todo ese tipo de cosas, pues entonces cambia tu vida. El problema es cómo le explicas eso a alguien que no lo ha experimentado. Y para mí ese es el, el gran problema ahora mismo de las religiones, que las religiones ah. se basan en el dogma y no en la experiencia, como sí pasaba en el mundo iniciático. Es, estás iniciado porque has tenido la experiencia en ti y por lo tanto estás totalmente convencido de que eso es así. Lo has visto tú, lo has experimentado. Sí, y además de, de intervenir por medio, las grandes religiones se apoyan en lo que París llamaba bromas de mal gusto. Es decir, si viene un dios aquí, que resulta que por el hecho de ser dios puede caminar por encima de las aguas, puede multiplicar panes y peces y puede resucitar y entonces se va, pues de qué me sirve a mí ese ejemplo. Es decir, intervienen para mostrarte algo que es inalcanzable, siendo realistas. Entonces, ¿qué es lo que estaban persiguiendo los grandes iniciados? Si los grandes iniciados eran dioses per se, es una broma de mal gusto del universo, que me los pongas como ejemplo. Ahora, si los iniciados, a través de ese recorrido que hicieron, llegaron a un estado, entonces eso sí lo compro, como dice París. Entonces, todo esto que tú has explicado, digo, bueno, muy bien, yo también siento que es así, y entonces, ¿qué pienso? La vida ha creado ese guión llamado vida encarnación, humanidad y todo esto... ...para que se pueda experimentar eso. Lo compro. ¿Me explico? Entonces, desde ese lugar no hay comparación... No hay, ...no hay alguien que lo pasa más bien o más mal o pobrecito, ¿no? O sea, yo en la India, por ejemplo, cuando fui, que estuve tres meses... ...yo vi gente occidental sufrir mucho porque veían... ...a niños que no tenían escuela, no tenían nada... Y campaban por la calle porque serían aparias y tal. Y bueno, no lo podían entender. No les entraba en la cabeza que se pudiera permitir eso. Pero desde esta perspectiva, ni ni, neti neti, como dice el veranta Simplemente sientes compasión por, todas las, por todo el sufrimiento humano, pero no intervienes respetas ese libre albedrío y ahí es donde las religiones nunca van a hacer eso porque no les conviene, no les interesa a partir del momento en el cual se crea una moral de las cosas ya la hemos cagado ya la hemos cagado la moral mantiene el conflicto lo perpetúa porque es una invención humana es una creación de las religiones la moral tú creas una hay una moral dentro del islam que, que, que, que, que te vas, yo que sé, a los pueblos inuit que son matriarcales y es lo opuesto por ejemplo, por, por citarte un ejemplo de una polaridad no de, de, de, de, eso, de las pocas sociedades matriarcales que te quedan todavía hoy en día no y quizás el islam es el ejemplo más claro de patriarcalismo ¿no? entonces, todo esto lo que se hace es crear una moral que es un invento y que la la, el sufrimiento se perpetúa al perpetuar esa moralidad. Estamos metiendo en temas bastante sensibles, ¿no? Porque el tema de la ética y la moral, como que lo tenemos ahí súper valorado, cuando en el fondo, incluso puedes tener eh, demostraciones en el mundo animal. De que la solidaridad está mm, totalmente conectada, o vamos, es inherente a, a los seres vivos, por lo menos los mamíferos. lo ¿No? Que somos eh, capaces de ponernos en el lugar del otro y si vemos sufrir al otro, sufro yo. Eso es lo que me conecta. Uh -huh. en el, nos hemos inventado, el, el maya casi es más, lo que nos hemos inventado mentalmente de cómo funcionan las cosas, separándonos de nuestras sensaciones... Eh, que, no sé cómo decirte, yo estoy conectado a los demás y me permito sentirme. Si me voy a la mente y me tengo que explicar qué estoy sintiendo, entonces me desconecto. Y ese es el problema muchas veces, que intentamos explicarlo todo y entonces perdemos la conexión. Y eso pasa en, a todos los niveles, incluso pasa en el, en el tema iniciático hay una complejidad de explicaciones, de, de estructuras y de cosas que llega un momento que dices, a ver, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Entender o trascender? ¿O evolucionar? ¿O traer aquí ese paraíso? Es decir, de los 37 reinos, de los 37 mundos, de los 37 planos, ¿de verdad que me tengo que saber todos esos y pasar por todos esos para simplemente estar mejor? o directamente que, que desaparezca de mi entorno la carencia, que yo sea capaz de ver esta realidad sin carencia porque he sido capaz de eliminar esa información de, de mi interior o de mi alma. A mí ese es un punto que también me, me choca ¿no? en, el, en el tema este de, de la iniciación o lo espiritual, que me parece que hay como una corriente esclerótica que no permite. Ese avance. Como que necesita que todo sea igual lo que ellos saben para, que, para estar tranquilos. Y no se dan cuenta de que si las cosas no cambian, pues hay problemas que no puedes resolver. Como por ejemplo los cuatro jinetes. O dejas de sentir que estás en peligro de muerte o al final cualquiera que te dé seguridad le vas a vender tu alma. Exacto. Gran verdad. Y entonces, si no te quitas ese miedo, ¿qué pasa? Y curiosamente, no sé si será cierto o no, pero últimamente yo estoy escuchando hablar de personas que no necesitan comer. Sí. Y entonces dices, ostras, ¿cómo cambia la realidad si no se necesita comer? Y hay otro, Winhoff que es capaz de hacer carreras en el Ártico, pero en shorts. O sea, tampoco necesito abrigo. Puedo vivir sin comer... Sin beber, sin abrigo, ¿quién me condiciona? Si Exacto. eso es posible. Eso sí Exacto. que es cambiar el paradigma. ¿Bien? E incluso ya en la parte física, ¿y si se pudiese obtener energía cada uno con un cacharrito en su casa que no dependas entonces de las centrales eléctricas, de, de las redes eléctricas, de las grandes empresas? ¿Recuperas ahí tu libertad o no? Y esos paradigmas son casi más cárceles mentales que, que otra cosa. Sí, sí, recuperas la verdadera, la verdadera libertad.